estáis. Bien, ante la duda que ha surgido sobre cómo representar mediante esquemas un circuito eléctrico, vamos a repasar mediante este vídeo cómo sería. Mirad, el circuito eléctrico para que funcione, como ya visteis, necesita que tenga un generador para que mueva los electrones que están dentro del cable, un conductor para que tenga un camino por el que moverse dichos electrones y receptores. Los receptores sirven para transformar la energía de los electrones en algo que tú quieres. Bien, un motor que hace que se muevan las cosas, un zumbador que hace que suene algo, o una bombilla que hace que, que dé luz, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y dijimos que para que no dibujásemos cada uno el generador de a su manera, existían una serie de símbolos, que representaban estos componentes. Por ejemplo, los generadores, como son las pilas, se representan mediante este símbolo, y este es el que tenéis que aprender. Luego tenemos los cables, que se representan mediante una línea. Si dos cables se unen, con un puntito, uniéndose a dos líneas, los receptores que vamos a aprender este año son las bombillas, que es un círculo con una cruz, un motor, que es un círculo con una M, un zumbador que parece una barbacoa, ¿Eh? o una resistencia una resistencia lo único que sirve es pues, para dificultar un poquito más eh, el paso de los electrones luego tenemos las, los elementos de maniobra que es para que tú enciendas o apagues un receptor cuando a ti te apetezca tenemos un pulsador como el timbre de una puerta que tú pulsas ping, y cuando sueltas deja de pasar corriente tenemos un interruptor como el que utilizáis en las habitaciones de vuestras casas. Cuando tú aprietas, deja pasar la corriente y se enchufa la luz. Cuando vuelves a apretar, no deja pasar la luz, se vuelve a abrir el circuito. Mientras que el pulsador solo se enciende la bombilla o el timbre mientras tengas pulsado el botón. Cuando lo sueltas, se apaga. El conmutador que tiene este símbolo es para, si queremos que pase la corriente por un camino o por otro, por ejemplo, por un camino para que encienda una bombilla y por otro para que encienda un sonido pues tú lo vas cambiando con esta palanquita. ping pong. Y un fusible es un elemento de seguridad. Lo único que sirve el fusible es que si por lo que sea aumenta mucho la intensidad, para que no se rompa un motor o un altavoz de tu casa, se funde esto que solo vale a lo mejor 20 céntimos, mucho más barato que el altavoz de tu casa. Y un esquema eléctrico es cómo representamos todos estos elementos que forman un circuito de una manera que todo el mundo pueda entender. Para ello se, sirve, se sigue la simbología normalizada. Por ejemplo, aquí tenemos un paquete de pila, ¿lo veis? Pues el paquete de pila se representa mediante el símbolo de la pila, como hemos visto aquí. Luego un cable que llega a este motor que hace girar el, las aspas de este molino. Pues el motor, el símbolo era una, un círculo y una M. Y luego llega por aquí el cable y ilumina una bombilla. Pues la bombilla era un círculo y una cruz. Y acordaros siempre que siempre el, el circuito tiene que estar cerrado. Es decir, el cable tiene que salir de un lado de un polo de la pila y llegar al otro polo. ¿Vale? Pues eso es lo que yo os he pedido para esta semana. Si vamos a, a vuestro cuaderno, yo os puedo dar este dibujo y pediros que me lo dibujéis de forma simbol, simbólica. En este caso sería una pila o vamos a dibujar una pila. Vale, vamos a ver una línea, una línea una más larga que la otra. Hey, perdón, una línea y otra más larga. Vale, la línea larga es el polo positivo y la línea corta el polo negativo. Y llegamos aquí y encontramos un interruptor. Pues nada, el interruptor recordar que tiene este símbolo, como si fuese un puente. Que cuando está abierto no pueden pasar los electrones Y cuando está cerrado sí que pasan y se enciende lo que tengamos aquí En este caso es un motor Esto es un motor, ¿vale? ¿El motor cómo era? Pues era Un círculo Con una M Un círculo Con una M A ver, a ver Esto, Bueno, una M Vosotros le dibujáis Una M Un poco chuchurría, pero me entendéis Luego Del motor, cierra el circuito Pues nada, vosotros dibujáis Las líneas Que son los cables Hasta llegar a al otro polo de la pila y de esta forma tendríamos eh, representado el tendríamos representado el circuito este que te han dado mediante simbología normalizada ¿de acuerdo? ahora yo en lugar de daros estas fotos os he dado lo que tiene que llevar el circuito. En este caso, os he dicho, un circuito que tenga una pila, por ejemplo, un pulsador y un zumbador. Pues vosotros tendréis que dibujar una pila. ¿Vale? Un momento. Una pila. Perdón. Una línea. Vale. Una pila. Recordar una línea más alta que la otra. Un zumbador. Que el zumbador tiene la forma de como si fuese una barbacoa. más o menos estoy dibujándolo con el ratón y luego que tenía una pila, un pulsador y un zumbador el orden da igual el pulsador tiene este símbolo vale aunque yo diga un, un, un pulsador y luego un zumbador el orden da igual, en, en, a nosotros nos da igual a la hora de representarlo. Y luego cerramos el circuito. Cerrar el circuito significa terminar de poner los cables hasta llegar a la, al otro polo de la pila, como veis aquí. Aquí veis como el cable sale, llega al interruptor, vuelve al motor y del motor vuelve al otro lado de la pila, al otro polo de la pila, al polo negativo pues nosotros hacemos lo mismo siempre el circuito tiene que estar cerrado ¿vale? pues hacer lo mismo con el resto de circuitos que os he dicho siguiendo siempre la normativa a la hora de poner los símbolos mirad el zumbado, como tiene esta forma pues yo he puesto esa forma, un poco chuchurría pero porque lo hago con el ratón pero vosotros seguro que lo hacéis mejor Venga, nada más que era eso si tenéis alguna duda me volvéis a escribir